Dos cordiales, crixliners de todo el mundo, os está hablando en directo Luis desde Madrid, eh, como hacemos siempre. Mm, ¿Qué os quería decir? Eh, aquí, como ya sabéis, eh, cada uno da su opinión en esta ocasión tenemos como invitado excepcional al magistrado en activo don jesús manuel villegas fernández vale es representante de la plataforma cívica de, del poder judicial y hoy nos va a hablar sobre la amenaza de andrómeda que él ahora os explica lo que es vale no quiero yo ante, ante su presencia que sea ahí. ¿Qué más deciros que, que nada que ah, el martes sí que ya tengo confirmada una entrevista con un especialista en, en Bitcoin y, y criptomonedas, ¿vale? Que nos vendrá a instruir, como hoy viene don Jesús Manuel, a instruirnos de otros temas. Que muchas gracias a todos, ¿vale? Y sin más dilación le cedo la palabra a, a don Jesús. Gracias, José Luis, buenas noches. Antes de nada, pues muchísimas gracias por llamarme de nuevo a tu programa. Un programa que por cierto está teniendo cada vez más éxito. No solamente en España, sino con una repercusión internacional y al otro lado del Atlántico. Por lo tanto, saludos a los PRIXLINES de América. La última vez estuvimos a gente de México, de Perú, ahora veo que hay de más sitios. Pues un auténtico placer y un orgullo estar con todos vosotros. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? En realidad siempre estamos hablando de lo mismo, de la epidemia. Pero claro, esto a la larga termina siendo un poco cargante y aburrido. Así que sin poder dejar el tema porque es importante, intentemos enfocarlo desde un ángulo distinto. Hablé con José Luis y le pareció una buena idea que comentásemos una película. Él la anunció por redes antes para quien tuviese interés la pudiera ver. Es una película que se llama La amenaza de Andrófono. Es del año 1971 y la hemos escogido porque trata una situación parecida a la que tenemos ahora. Es una película, en cierto modo, profética. La amenaza de Andrómeda, en efecto, va de una plaga, de una epidemia con tanta letalidad y con tanta virulencia que puede contagiar al globo entero, a todo el planeta. La peculiaridad que tiene esta historia es que el patógeno, el germen que causa la enfermedad, no proviene de la Tierra, sino del espacio exterior. Eh, un satélite que se había lanzado desde una base de los Estados Unidos, pues tuvo un desvío en su trayectoria y cayó en una zona de los Estados Unidos, en una zona desértica. Y bueno, los habitantes de un pueblo cercano, Pitmo, vieron el artefacto que había caído y no tuvieron mayor ocurrencia que llevárselo al, al pueblo y entregárselo al médico para que lo abriera, al señor no se le ocurrió nada más que descriparlo y lo que hizo fue liberar el agente patógeno que causó la muerte de todos los habitantes del pueblo salvo dos un anciano alcohólico de setenta y tantos años y un niño pequeñito recién nacido esa circunstancia de que los dos únicos supervivientes pues en alguien que está al final de su vida y alguien que la está empezando tiene un valor muy importante luego para resolver el enigma que plantea la película es una película que la dirijo, la dirigió robert wise es un director que en su momento fue muy famoso y al que le debemos obras tan significativas como la de los ladrones de cuerpos, que yo no sé si os acordáis, es una película mítica de los años 50, que además tiene bastantes paralelismos con esta. Fue montador con Orson Welles y es un director que resulta verdaderamente interesante. Pero quizás lo que nos llame más la atención ahora es la novela sobre la cual se basa la película. Es una novela de un autor que, aunque quizás no hayáis oído su nombre, indirectamente seguro que lo conocéis todos. Es Michael Crichton, porque fue el que hizo la novela Parque Jurásico, sobre la que se basó luego la famosa película de Spielberg. ¿Qué, qué, qué interés tiene para nosotros esta historia? Eh, Michael Crichton la escribió en el año 1969 y la película es del 71 y fue un gran éxito. Fijaos que Michael Crichton se hizo famoso con Parque Jurásico, pero él ya era un vendedor de bestsellers y una persona muy conocida en el mundo de la industria cinematográfica precisamente como consecuencia de esta película. Pues bien, hay una serie de puntos calientes, digámoslo así, que nos tienen que mover a la reflexión y que se plantean en estas historias de una manera muy bien trazada. Uno de ellos es las relaciones entre los políticos y los científicos. ¿Quién toma las decisiones? En teoría, obviamente los políticos, porque son los que tienen el poder jurídico como consecuencia de ser los representantes del pueblo, de la soberanía popular. Sin embargo, como estamos hablando de unas materias tan complicadas, en realidad la última palabra, o por lo menos tiene una gran influencia, lo que digan los expertos en la materia. El asunto no es para ti, porque aquí, precisamente, precisamente en España, se ha planteado una discusión muy grande sobre si el gobierno español ha tomado las medidas adecuadas o no sobre si intervino a tiempo o debía haberlo hecho antes sobre si se quedó corto o si se quedó largo yo os recomiendo dos artículos de la prensa internacional del new york times de 4 y 7 de este mes de abril donde analizan cómo se ha afrontado la epidemia en españa y en alemania y la verdad es que es sumamente instructivo comparar cómo se han desenvuelto dos países de europa y pero muy diferentes. ¿Por qué? Porque en Alemania la tasa de mortalidad es muy escasa y en España es una de las más altas del mundo. La verdad es que resulta verdaderamente curioso ver cómo en la prensa americana se tratan las cosas de España porque da una perspectiva de un cierto distanciamiento que nosotros los que vivimos aquí pues no lo tenemos o por lo menos nos resulta más difícil de conseguir otro punto interesante de la película son los dilemas morales en la película hay un asunto muy escabroso que lo trata pero de una manera algo críptica en la novela no obstante se desarrolla más claramente y yo creo que en la película lo desarrollan de una forma un poco encubierta porque es verdaderamente escandaloso. en la película se plantea el dilema de si para salvar a la humanidad hay que lanzar una bomba atómica sobre la zona en la cual está el satélite y así evitar el contagio de la enfermedad lo que la película no queda tan claro pero en el libro es algo evidente es que esa bomba no estallaría en una zona desértica, sino que resultarían afectadas las poblaciones habitadas cercanas con lo cual aunque quizás se pudiera salvar a la humanidad sería con el coste de un número altísimo de vidas esta decisión estas decisiones estos dilemas estas estas aporías por decirlo de esta forma también por lo menos se oyen en los ámbitos de las redes sociales y en los comentarios de la gente porque se está diciendo que en el viaje que se hace en los hospitales en las elecciones que tienen que llevar a cabo los médicos si hay que primar a la gente de mayor o menor edad a los que están con mejor o peor estado de salud son cuestiones que tienen una dimensión ética muy difícil y que eh, no obstante forman parte de nuestra vida cotidiana no son Meras reflexiones abstractas, estrictamente teóricas Y otro punto muy interesante de la película Es que en un determinado momento apuntan una solución al origen de la crisis Y piensan que en realidad la caída del satélite no fue accidental Sino que el programa para la búsqueda de vida extraterrestre En realidad estaba desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos con la intención de traer patógenos, gérmenes procedentes del espacio, con los cuales fabricar bombas biológicas, con los cuales desarrollar el programa armamentístico secreto e ilegal de los Estados Unidos en el ámbito de la guerra biológica. Este tema tampoco nos es ajeno, porque por lo menos eh, en los grupos de redes sociales va circulando un mensaje que dice que la expansión del coronavirus no ha sido algo accidental, sino que obedece a un programa de guerra química perdón de guerra biológica de las autoridades chinas que en un momento determinado pudo ir mal o no sabemos exactamente el qué pero que no es algo meramente accidental no es una mutación de la naturaleza sino que la mano del hombre de una manera o de otra está ahí. yo no digo que sea mentira ni que sea verdad pero simplemente eso lo estamos leyendo recientemente. eso en cuanto a los asuntos que nos plantea la película. Luego recordemos lo que estuvimos diciendo la última vez. Teníamos dudas, inquietudes, acerca de que esta situación excepcional fuese utilizada como una excusa para poner en marcha políticas de determinados sectores ideológicos para hacer una transformación radical de la sociedad. Que el estado de alarma que ahora mismo está enterando en España se instrumentalizara para fines que no son los suyos propios. Y en concreto estuvimos hablando la última vez sobre la propiedad Privada, sobre si la propiedad privada se podía haber afectado como consecuencia de las medidas del gobierno. Acaba de publicarse ahora, el 11 de abril, una orden ministerial de contenido confuso, pero que algunos han interpretado como que podía dar pie para que las viviendas de los particulares se utilizaran por la utilidad gubernativa. Para los fines de alojar a personas que estuvieran en situación de necesidad. Si recuerdas José Luis y si recordáis Pris LINES fue prácticamente lo que nosotros dijimos la última vez. O sea, que no solamente Michael Crichton, el autor de la novela, sino nosotros también hemos sido proféticos. Eso es un tema, África, del que deberíamos hablar porque lo veo verdaderamente interesante. Y luego, aunque sea un asunto más bien jurídico, creo que puede tener cierta proyección para el público en general el consejo general del poder judicial es el órgano que gobierna la justicia en españa y acaba de publicar un documento de trabajo donde proponen un conjunto de medidas una batería de medidas para hacer frente a los problemas que la epidemia pudiera ocasionar en la administración de justicia en los tribunales la crítica que se le puede hacer a esta iniciativa que ha tomado el Consejo es precisamente la que hemos dicho antes, que se estén aprovechando situaciones coyunturales para por la puerta de atrás intentar consolidar reformas a largo plazo. Precisamente la asociación que yo represento, la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, que es una asociación por la despolitización de la justicia en España, ha sido muy crítica con este documento y lo ha calificado de oportunista yo creo que más o menos con estos temas tenemos ya bastante para iniciar el diálogo y de todas formas antes de que José luis empiece a tomar las riendas también me gustaría hacer una precisión estos vídeos como sabéis están teniendo un gran alcance se distribuyen por redes sociales y hay muchos comentarios y como es natural no todos son elogiosos algunos son críticos y alguien ha dicho de mí que bueno que soy un oráculo que hablo cosas de las que no tengo ni idea bien me gustaría matizar yo no estoy aquí en un ha dicho don jesús no lo había a sí, mí, sí. A mí El 99 de los que he visto eran todos positivos sí bueno bueno y siempre y hay algún ver. troll por ahí Eso. Bueno no? eh, es una periodista sí. famosa sí. yo sí. lo que quiero decir y es importante que lo tengamos en cuenta es que yo lo concibo esto como una especie de café virtual como una conversación entre amigos yo doy mis opiniones pero que no son unas opiniones dogmáticas, ni muchísimo menos, tengo yo la más mínima pretensión, de que sean superiores a las de los demás, ni que yo pueda tener más o menos razón. Yo soy el primero que aprendo aquí, y se me pregunta sobre todo, sobre muchísimas cosas, yo conozco unas y otras no las conozco, pero yo creo que la confrontación, el contraste de puntos de vista, es algo siempre muy interesante así es sí, don tengo... Jesús. don esto es una reunión de amigos claro y, y la reunión y de amigos es que, que tienen de miles de personas en... miles de personas y eso es lo bonito pero, ella, claro, pero esas personas lo ven si ellos quieren verlo y pueden claro. estar de acuerdo con cada uno con nuestra opinión yo por eso siempre digo al comienzo de todas las reuniones que, que cada uno da su opinión de forma libre claro. y nadie es aquí y vamos claro. y, y nosotros estamos encantadísimos no encantados encantadísimos con su presencia y, y como decía don quijote creo que era la cabalgamos. Cabalgamos. la única Jesús. cosa la única cosa que yo creo que puedo aportar son estos asuntos enfocarlos es desde bueno. un punto de vista jurídico eh, filosófico-jurídico, si queremos, porque las soluciones técnicas no son en la mayoría de los casos ámbito de mi especialidad. Pero si nos acostumbramos a mirar los problemas que nos rodean con esa mentalidad serena e imparcial y esa neutralidad que te da el derecho, pues quizás podamos tener un enfoque útil para ir enriqueciendo nuestro conocimiento de la realidad. En cualquier caso, yo creo que nos lo pasamos todos muy bien, que no tenemos miedo en hablar de temas escabrosos y adelante, que esa es la libertad de expresión. Pues muchas gracias, don Jesús. Pues mire, si me permite, yo le hago la primera pregunta, que es que era un poquito, eh, me ha alarmado un poco lo que le he escuchado, que no tenía yo noticia, que están aprovechando mmm, teóricamente el Consejo General del Poder Judicial con la excusa de del bicho. Es que aquí no podemos decir la otra palabra, porque YouTube no le gusta que se dice que a la palabra, le llamamos bicho. ¿vale? Muy a lo bien. que nos está afectando, a la amenaza de Andrómeda han aprovechado en la actualidad eh, están haciendo reformas porque lo, por si alguien de la audiencia no lo sabe don Jesús Villegas es el principal luchador de la plataforma cívica eh, para la independencia judicial el que no sepa lo que es eso pues ya sabéis que está el poder ejecutivo el legislativo y el judicial es muy importante que los tres poderes estén separados en especial el judicial diría yo porque es la manera que cuando pues, hay que juzgar las cosas, eh, no es, los políticos no puedan inmiscuirse en, en el gobierno de los jueces. Pues don Jesús es un luchador, desde que yo le conozco, siempre está ahí. Es, es, es usted el secretario ¿no? de la Plataforma Cívica para la Independencia Judicial, ¿no, don Jesús? Bien, como nos están oyendo gente de muchos países, hay que hacer una aclaración. En España los jueces somos gobernados por un órgano que se llama Consejo General del Poder Judicial y que se supone que es un órgano precisamente que debe garantizar la separación de poderes y que la política no se inmiscuya en la justicia. Sin embargo, nosotros tenemos la desgracia de que ese órgano de gobierno está elegido en su totalidad, los miembros que los componen son elegidos en su totalidad por el Parlamento, por los grupos políticos, por lo tanto la imparcialidad, la neutralidad, el compromiso por la independencia de ese órgano es como mínimo dudoso. Los jueces somos muy críticos para con ese órgano. Ahora, aprovechando la situación de alarma, ha publicado un documento de más de 400 páginas, en concreto 436 páginas, donde tienen muchísimas propuestas para la reforma de la justicia. Algunas nos parecerán mejores, otras peores, pero lo que es absolutamente inaceptable es que en este momento de crisis, cuando estamos recluidos en casa, cuando no podemos eh, expresarnos con la libertad de otras circunstancias, se aproveche para, por la puerta de atrás, intentar poner en marcha reformas que requieren un debate muy amplio. ¿Por qué? Porque no son reformas pacíficas, no son reformas en las que todos estemos de acuerdo, sino que son cuestiones muy polémicas y eso exigiría un debate mayor. Yo, como comprenderéis, las 400 páginas no he tenido tiempo de leerlas. Sin embargo, algo he visto por encima y algo me han, compañado, me han comentado otros compañeros y hay algunos puntos que son inquietantes. Por ejemplo, eh, quieren limitar mucho la posibilidad de que se recurran las decisiones judiciales. Si yo como juez dicto una resolución, adopto una decisión y a las partes no les gusta, les interesa, que entiende que les es perjudicial, que no atiende a sus intereses, ellos tienen la posibilidad de recurrirlo a un tribunal superior para que me corrija si yo me he equivocado. Pues eso lo quieren restringir mucho. Evidentemente es una forma de acelerar la justicia, pero ¿a qué precio? También están hablando de que las motivaciones de las resoluciones judiciales se restringan. ¿Qué es la motivación? Cuando yo, como juez, resuelvo un caso, no lo hago porque yo sea un monarca absoluto que imponga mi voluntad, sino porque, como un técnico, como lo haría un ingeniero, como lo haría un médico, interpreto la ley y le aplico al caso concreto y doy mis razones. Si yo me limitara simplemente a decir que sí o que no, como el César alzando, alzando el pulgar, sin explicar mis motivos, sin fundamentar, sin dar las razones, el derecho perdería calidad y nos adentraríamos en una sociedad con una calidad democrática menor. Este es otro tema que también resulta muy preocupante. Y luego otros asuntos ya más complicados y más técnicos como... Que pretenden introducir los tribunales de distancia, que es algo muy difícil de explicarlo aquí, pero que es algo que puede tener elementos buenos, pero también elementos muy malos, porque puede ser abrir una puerta para que los políticos tengan un mayor control sobre la justicia. En definitiva, lo que decíamos la otra vez, está muy bien poner en marcha medidas de urgencia ante una situación excepcional. Lo que resulta absolutamente inaceptable es a río revuelto ganancia de pescadores. Aprovechar que estamos con las defensas bajas para intentar meter la agenda política de determinados sectores ideológicos a santo de eso, quiero que recordemos también nuestra última charla cuando hablábamos del peligro de que medidas transitorias se convirtieran cuando termina la crisis en estables en permanentes ahí va apuntado lo de la vivienda y lo de la acumulación de los inmuebles pero yo quiero también que reflexionemos sobre una alerta que procede del parlamento europeo que ha publicado un informe donde se contienen posibles amenazas a los derechos humanos como consecuencia de las medidas extraordinarias que se están adoptando en todo el planeta ya lo dijimos nosotros también la otra vez los derechos tienen que ceder únicamente para proteger nuestra salud pero no puede ser esto una excusa para que vayan creciendo e imponiéndose formas más autoritarias y a mí me resulta especialmente preocupante que se esté pensando en restricciones de la libertad de expresión con la excusa del coronavirus en ese caso como dijimos también la otra vez no estaríamos en el estado de alarma sino avanzando hacia el estado de excepción y lo que decíamos la otra vez el que no haya visto los vídeos anteriores con don jesús los tiene debajo en el canal que el, el gran peligro es lo que está diciendo ahora mismo don jesús que esta, estas modificaciones lleguen para luego quedarse que no sean una cosa circunstancial y qué curioso se me se me está ocurriendo en la cabeza que que, que hagan estas modificaciones ahora que estamos todos confinados vamos no tenía yo conocimiento de eso don jesús Quiero decirle a toda la audiencia, a los que estáis ahora mismo en el salón, los que queréis preguntar, levantar la mano y os voy dando paso el turno de preguntas. Vale, tenéis una manita virtual y, y así podéis preguntar a Don Jesús lo que queráis. Mira, pues Don Alberto de Enrique Arnau ha levantado la mano. Don Alberto, pues puede usted hablar cuando usted quiera. Venga, ya le he iniciado el audio. Hola, buenas tardes, Don Jesús. Hola, sí, buenas hola. Tardes a todos los PRIXLINERS del, del mundo. Bueno, básicamente, eh, preguntar, no voy a preguntar nada, pero sí, sí que subrayar lo que dice don Jesús, el magistrado, en tanto en cuanto que yo creo que poco a poco y por la puerta de atrás, creo que caminamos hacia un estado totalitario. ¿no? Eh, el sábado pasado hablábamos acerca de la, la afección por el artículo 128 de la Constitución Española, a que las empresas y las, eh, la actividad eh, industrial Afectada al interés general, pudiendo eh, la empresa privada verse constreñida a fabricar lo que dijera el Estado en un momento determinado. Y hoy, con cierta sorpresa, hojeando eh, el boletín oficial del Estado, he visto que se ha publicado un artículo que verdaderamente, pues, dice Don Jesús, ¿no? que por la puerta de atrás estamos eh, adoptando medidas eh, temporales, pero con el riesgo de que puedan ser eh, voladas. Eh, para un uso más, eh, más extendido y es acerca de la eh, intromisión en la propiedad privada que entiendo, no sé si lo que piensa don ¿no? Jesús es lo mismo, no sé cómo un real decreto de estas características puede estar por encima de la Constitución Española que, bueno, pues eh, preserva la, la, la propiedad privada, concretamente es una orden del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, su artículo 5. No sé si esto, don Jesús, pues no sé qué, cuál es su criterio. Bien, pone usted el dedo en la llaga. Uh -huh. Esta orden ministerial está generando una tormenta en redes sociales y los juristas estrujan los sesos por saber qué es lo que quiere decir. Ya dijimos en las dos emisiones anteriores que con la ley que regula el estado de alarma se puede hacer casi de todo. Se pueden intervenir empresas, se pueden hacer confiscaciones, pero siempre, siempre atendiendo al principio de proporcionalidad y únicamente con la finalidad de combatir la enfermedad. Yo me pregunto una cosa: si esto ya está en la ley, ¿qué necesidad había de ponerlo en una orden ministerial? Algunos entienden y yo de verdad que no lo quiero entender así, que es una forma de legitimar la ocupación de viviendas, sino de legitimarla, en teoría, porque eso no se puede hacer ya que violaría el artículo 33 de la Constitución española. Sí, de poner las condiciones para que de facto haya una expropiación de aquellas personas que tengan varias viviendas en favor de los que están sin techo. Imagínese, pues, mire, que como resulta, que ahora mismo nadie puede estar en la calle y hay gente que no tiene dónde vivir. Si yo tengo dos viviendas, pues una de ellas la utilizan para alojar a personas que no tienen techo. Una vez que haya terminado la epidemia, ¿a esa persona la van a echar a la calle? Yo pregunto. A ver desde un punto de vista estrictamente teórico como dije y repito la autoridad gobernativa tiene facultades de sobra para utilizar la propiedad y el patrimonio privado para el bien común lo que no tiene facultades es para hacer una redistribución coactiva de la riqueza aprovechando medidas para luchar contra la pobreza como consecuencia del coronavirus medidas que a lo mejor cuentan con el beneplácito de la población y que nos parecen justas. Yo ahí no entro, pero que son unas medidas que se tienen que llevar a cabo con los procedimientos legales establecidos. Si estamos hablando de invadir la propiedad ajena, pues hay una normativa de expropiación que es la que hay que aplicar y una normativa que comprende una justa compensación, una indemnización a aquellas personas que serían privadas de su propiedad. Pero si aprovechando esta situación en la que estamos con las defensas bajas, con un sentimiento de solidaridad extendido, empezamos a hacer movimientos de población para ubicar dentro de determinados inmuebles a personas que no tienen techo, inmuebles privados, yo me pregunto, ¿no estamos poniendo en marcha un programa de transformación radical de la sociedad que obedece a determinadas ideologías para una redistribución de la riqueza más allá de lo que es la lucha contra una epidemia? Insisto, a alguien le puede parecer esto muy bien, yo no digo que no pero que en democracia hay que respetar la ley y para hacer eso hay que seguir el procedimiento si se hace de otra manera estamos volviendo al estado de naturaleza a la barbarie don alberto si quiere añadir algo más y si, si... simplemente subrayar la brillante brillante expresión de, del magistrado y no podría ser de otra forma estando muy de acuerdo yo también estoy de acuerdo que hay que estar, como decimos, pendientes, porque estoy convencido que no todos, pero más de uno está intentando aprovechar lo que dice Don Jesús: que a Río Revuelto vamos aquí a, a aprovechar y para que luego se quede. Mirta, has levantado la mano, pues te invito, venga. Ya tienes el audio, a ver. Mirta, no logro... Espera. ¿Ya? Sí, ya lo tienes. Ya lo Hola, tienes, Mirta. buenas noches. Buenas tardes, magistrado, gracias por su tiempo. Yo soy de Venezuela, como usted sabe, en Venezuela esto que nos está explicando, de lo que tiene presunta duda, en este, Venezuela fue ocurriendo a través de los instrumentos constitucionales. Se abolió la constitución usando los mismos instrumentos constitucionales como este. ¿no? ...haciendo uso de leyes extraordinarias. Entonces, ustedes aquí nos está planteando el hecho efectivo que como jurista está observando puede ocurrir en la sociedad española. Bueno, muchísimas gracias por su intervención. Mire, Venezuela es un gran país. Además, Venezuela durante mucho tiempo fue considerado como un ejemplo de desarrollo... Y de prosperidad económica en américa no se vaya ustedes a creer que otras naciones del mundo no los miraban a ustedes con envidia yo siento muchísimo la situación en la que se encuentran ahora y sobre todo siento que la palabra venezuela se esté utilizando con sentido peyorativo porque cuando pensamos en algo a lo que no nos queremos parecer decimos venezuela de verdad que lo lamento muchísimo y yo estoy seguro de que ese gran país como el ave fénix saldrá pronto de sus cenizas Ahora bien entrando en las cuestiones de naturaleza jurídica lo que decía antes mire yo el derecho venezolano no lo conozco entonces tengo que ser sumamente prudente no obstante uno de los elementos fundamentales que yo veo en la vida jurídica de cualquier país es que tiene que haber una confianza mutua y tiene que haber un mínimo consenso el problema de venezuela y corríjame si me estoy equivocando es que se ha perdido ese mínimo consenso y que la sociedad está enfrentada en bandos irreconciliables y que la ley ya no es esa instancia neutral donde podemos resolver nuestros problemas sino que se entiende que la ley es un instrumento de un bando en contra de otro eso es lo que no tiene que ocurrir en ningún país y eso es lo que no debe pasar en españa en españa con la emergencia de la crisis epidémica hubo un tiempo en el cual empezamos a unirnos ahora que van pasando las semanas empiezan a surgir las críticas eso es perfectamente legítimo pero lo que no se puede atacar es la constitución que es la base de nuestra convivencia y de nuestro consenso y si como usted decía la constitución se instrumentaliza para fines que no son comunes sino que pertenecen solamente a un sector de la sociedad pues no quiero repetirme pero estamos regresando a la selva Quieres añadir algo más Mirta? Está bien, el fundamento de mi pregunta era saber si, si tenía tenía miedo de que pudiera instrumentar esa misma constitución, un complot en contra de ella misma, que fue lo que sucedió en Venezuela. Yo sí lo tengo, es... antes de que te diga, don Jesús, yo como ciudadano español lo tengo y bastante, porque además sé que en Venezuela pensabais que eso nunca iba a pasar, que, que eso pasaba en Cuba, decíais que era una isla, que vosotros, corrígeme, Mirta, si no es así, que vosotros pensabais que nunca podía ocurrir y, y mira cómo habéis acabado yo no, no, Bueno que te diga don jesús a ver si sí. bueno mira yo para preparar la charla de hoy me he bajado de internet varios artículos de naturaleza filosófica que yo creo que también son interesantes para completar el punto de vista jurídico y como expresaba al principio el enfoque a mí me gustaría que fuera eh, filosófico jurídico y hay un, un filósofo alemán que se llama William jules han que es de origen coreano que tiene un articulito que lo podéis bajar de internet donde explica cómo se puede llegar a conseguir ese resultado catastrófico y es que ahora mismo hay una guerra de modelos el modelo asiático y el modelo occidental se dice que los chinos han gestionado muy bien la crisis y se nos ponen como un ejemplo sin embargo de matute de matute va una mercancía ideológica de contrabando que es que para conseguir ese éxito ha habido que poner en marcha medidas autoritarias este momento este momento que vivimos puede ser un punto de inflexión para que en el ámbito de lo políticamente correcto regímenes totalitarios dictaduras aparezcan como modelos que haya de imitarse y que entonces nuestra constitución se interprete en ese sentido aún así Mire, yo quiero ser optimista. En España todavía, todavía tenemos una cultura democrática muy potente. Y yo creo que estamos muy lejos de que la Constitución se pueda volver contra sí misma y ser un elemento de opresión. Porque la Constitución ha sido la base de nuestras garantías y la recuperación de las libertades después de la dictadura. Pero también es cierto, cosa que quizás no sepan nuestros espectadores de América, que de un tiempo a esta parte está habiendo un revisionismo que critica la transición española y que reivindica fórmulas de ruptura cuando franco murió había algunos que querían que la transición se hiciera de manera ordenada con respecto a la ley y otros que querían una especie de revolución de ruptura y hoy día algunos están reivindicando esa ruptura pues muy bien si vamos por ese camino de la ruptura estoy totalmente de acuerdo con don josé luis hay riesgo de una involución democrática yo creo don jesús que hay no todos pero hay una confrontación interna y hay algunos elementos que están intentando aprovechar el, el, el, el ruido este que hay ahora con el bicho para pues lo estamos viendo están metiendo aquí cosas que no tienen nada que ver lo que usted nos acaba de desvelar del consejo general del poder judicial o lo que hablábamos el otro día que un estado de alarma mmm, no debe de meterse con los derechos. Vamos, en el vídeo anterior lo veis que lo explicaba mejor don Jesús. Voy a dar paso a, a don Milton Lopera. Milton, cuando quieras, te puedes iniciar el audio si quieres, tú mismo, y ya, y ya interven directamente. Milton, y preguntas a don. Hola Jesús. Luis, y hola don Jesús, Muchas hola por con nosotros un ratico de su espacio. La pregunta mía es la siguiente, como muchos latinos que estamos en España no conocemos muy bien la constitución de aquí de España. La pregunta es la siguiente. Usted, como juez de que, que ejerce, ¿usted no tendría ni voz ni voto como para poder parar todas esas medidas que están tratando de tomar en este en esta medida? A ver, don Milton, muchísimas gracias por sus palabras. Yo soy un ciudadano como usted, ¿yo qué voy a parar? Si yo me pongo delante de un tren, me atropella. También es cierto que, como le dije, yo represento una asociación que está luchando por la despolitización de la justicia, una asociación en la que hay no solamente jueces, sino abogados, fiscales, catedráticos, notarios, y nosotros desde hace mucho, muchos años estamos alertando del peligro de que los políticos controlen a los jueces. Eh, eso no es en absoluto nada nuevo, eh, y... Desde ese punto de vista nosotros estamos aportando nuestro granito de arena. También lo está haciendo Don José Luis con programas como este, en los cuales se está abriendo un espacio de, de libre discusión. De todas formas, hay un asunto que apuntaba al principio sobre el que me gustaría que nos detuviéramos un poco. Y es en este informe del Parlamento Europeo. El informe del Parlamento Europeo llega a... A no digo a cuestionar, pero sí a hacer que nos preguntemos sobre si todas las medidas eh, de restricción de la movilidad son necesarias. Yo ya dije en la primera charla que yo creo en principio que sí. Hay, hay una historiadora alemana Geraldine Schwartz, que es otro de los artículos filosóficos que he consultado y que lo podéis ver, que habla de la situación en España y que considera que las medidas de, de movilidad son excesivas y dice que algunas de ellas son ridículas. Como, por ejemplo, no poder ir a la montaña cuando uno está completamente solo o no poder bañarse en la playa cuando uno esté solo. Yo, fíjense, eh, entiendo que eso es un precio que hay que pagarlo porque quien sale a la montaña de paso puede ir a otro sitio y contagiar a alguien Pero no obstante, y siguiendo el hilo del informe del Parlamento Europeo, hay otras medidas que sí están empezando a asustarme un poco. Yo he sido bastante optimista en las dos intervenciones anteriores, pero en llegando ya a este tercer momento, a esta tercera sesión del programa de Don José Luis, estoy empezando a tener algo más de rescamo Y son las restricciones a la libertad de expresión. Miren, el virus se contagia por la salida, por el aire. Lo que no se contagia es por las palabras. Señores, por escucharme aquí, no se van a contagiar tranquilos en américa en españa tendremos muchos casos pero por ver un vídeo en internet no se va a contagiar nadie. entonces estaban hablando sobre la puesta en marcha de normativas para evitar que se difundan noticias falsas bien eso puede tener sentido porque hay muchos bulos que circulan por las redes sociales por la mensajería por whatsapp etcétera pero claro eh, es tremendamente peligroso restringir la libertad de expresión por el temor de que se digan mentiras, porque al mismo tiempo también estamos coartando las verdades. Me decían esta mañana, yo la verdad es que no tengo el dato, sería cuestión de que lo comprobásemos entre todos, que el sistema de mensajería WhatsApp iba a poner en marcha restricciones para el reenvío de mensajes. Yo no lo sé, pero... De verdad, así, les confieso, así es, francamente, así les confieso es. francamente, si eso es así, nos estamos volviendo locos, nos pues. estamos volviendo locos eh, Ya pasó la época en la cual la gente pasaba su tiempo libre yendo al casino y hablando los cuatro amiguetes del pueblo ahora hablamos por redes sociales y a nivel mundial y no nos pueden poner una mordaza en la boca eso esa es la ventaja que tenemos, bueno, que gracias que pueden eh, intentan poner puertas al campo. Nosotros don Jesús usamos Telegram, que es una aplicación neutra, es como WhatsApp, pero no depende de los dueños entre comillas. Y, y, y bueno, y ahora mismo, por ejemplo, estamos aquí hablando libremente, respetando por supuesto siempre la ley, y, y ya está. Intentan ponerle puertas al campo, no gusta que se digan opiniones discrepantes, y muchas veces habría que decir esos bulos. Muchas veces, ¿quién? Porque yo creo que vienen de todos los lados, y, y, y, y claro, no vale, si nadie puede hablar, entonces no van a haber bulos, pero es que no va a haber ninguna verdad tampoco. Claro, muerto el perro, se acabó las radios y para quitarle las pulgas, matamos al perro, pues se acabó. O sea, pulgas, se exactamente, saliendo. o sea, nos quedamos, vamos, así todos, todos callados y obedientes. Yo creo que también prueba de que, a ver, yo también tengo esperanza, como dice usted, porque España, mire, prueba de ello es que estamos aquí hablando del tema y prueba de ello que nos han ladrado. No, parece ser que nos gusta que hablemos y no decimos nada malo. Estamos aquí en una reunión de amigos pública pero es una reunión de amigos entonces parece ser que, que hay algunas no sé quién será que no le gusta que a mí me ha pasado en twitter eh a mí en twitter nadie nunca me había atacado ni nada pero oye alguna cosa que he puesto muy, muy normal algún retweet de alguna noticia del periódico que a lo mejor no iba contra el poder establecido que hay en este momento entre comillas me salían ahí unas críticas además sin fundamento se veía que era gente que estaba ahí pagada para criticar a, a todo el que no y vamos, yo ahí me quedé impresionado porque siempre había oído hablar de eso, pero nunca lo había vivido en mi carne. Me dio igual, ¿eh? O sea, a mí eso lo... Pero vamos, me dejó un poco pensativo. Voy a dar paso a, a Mauricio. ¿Querías decir algo más, Mauricio? Que sigues la mano levantada, dilo si quieres. A don Jesús. Eh, buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. Eh, eh, tengo una pregunta con respecto a esto que ha pasado pues con el bicho que ha afectado al planeta. Vemos que nosotros, los latinoamericanos, pues tenemos un déficit en la salud, en el trabajo y en todo este tipo de cosas, ¿no? Eh, muchos hemos eh, llegado a España en busca de, de muchas cosas para pues mejor calidad de vida, mejor, mejor vivir. Esto que está pasando, eh, ¿en qué puede afectar al extranjero en España cuando, pues creo que podría ayudar a la economía en, en, en españa ¿qué nos podría afectar a nosotros mire esa pregunta ya me la formularon la primera vez hay inmigrantes que tienen temor de que esto se utilice como una excusa para atentar contra sus derechos yo no soy un oráculo como dicen algunos pero vamos yo estoy completamente convencido de que eso no va a ocurrir eh, miren en españa hay una sanidad para todos inmigrantes o nacionales inmigrantes legales inmigrantes legales y en realidad eh, yo estoy absolutamente convencido de que eh, será algo estrictamente transitorio y que no van a resultar perjudicados quizás los que podamos resultar perjudicados seamos los españoles porque hemos recibido muchos turismos, mucho turismo hemos recibido mucha mano de obra cualificada de gente que viene de los medios américa nos ayuda a progresar, hay muchos venezolanos aquí que los recogemos con los brazos abiertos. Quizás empiecen a tener temor y dejen de venir a España. Eso sería muy triste. De todas formas, en, en otra de las intervenciones, en la primera, creo, ponía como ejemplo a Portugal que acababa de poner en marcha una serie de medidas para que desapareciera cualquier discriminación o desigualdad de trato entre los inmigrantes y los nacionales pero también decía porque hay que decirlo todo evidentemente y no crear falsas expectativas que esta situación es estricta y excepcional no solamente para lo malo sino también para lo bueno esto tampoco es una ocasión para conseguir la nacionalidad o obtener una regularización si no se tiene los papeles en regla. como decía la otra vez evidentemente si el gobierno lo quiere hacer por supuesto que lo puede hacer pero lo tiene que hacer asumiendo la iniciativa y el coste político que supone y no basándose en la excusa del estado de alarma. Pero en definitiva, yo de verdad quiero aprovechar esta ocasión para transmitir un mensaje cariñoso a toda Iberoamérica, a toda Latinoamérica, a nuestros hermanos de Hispanoamérica y para decir que tienen todo el cariño y que aquí estamos dispuestos a abrazarlos en el momento en el que podamos, claro, porque ahora estamos recurridos. Ah, que bien, muchas gracias muchas gracias mauricio no, jesús eh, tengo, eh, sí desde que sí. no acabemos con la corrupción eso créame que va a ser difícil yo estoy muy de acuerdo con lo que usted dice pues de de lo de lo judicial de separarlo de lo político porque pues eso ha pasado en colombia que de la el, pues, en la justicia mete mucho la mano a la política y eso es lo que pasa por eso es, lo, es lo peor no Mauricio sí, señor, bueno. por eso estamos como estamos y pero bueno ya esto saldremos pues, y pues mira Mauricio banda. te digo estás hablando con la persona que yo creo que más está luchando en España en los últimos años porque eso no ocurra eso ha pues pasado gracias José Luis gracias, no, no es verdad gracias. somos muchos somos muchos los que estamos en pero China. tú eres el, el gran valedor de muchos efectivamente sí, puede hacer que todo sea don Luis puede hacer que todo sea para para un bien créame que allí qué pasó de... Instruyenos un poco Mauricio en Colombia qué ocurrió no, Cuando eh, la política eh, se adueñó del, del, del poder judicial no, eh, como ciudadano en Colombia, ¿qué lo que pasa, en colombia sí lo que, en colombia lo que pasa es que la política pues, eh, está muy influida por, por ciertas personas, perdón, eh, lo que es lo judicial, está muy influido, muy influido por políticos. Entonces, eh, no son muchas veces las, las medidas que toman, no son las correctas. Entonces, eh, lo ha pasado, lo que ha pasado pues, el año pasado, han matado mucho líder social por pensar diferente. Entonces, en Colombia es delito pensar diferente. Entonces, muchos eh, nos callamos o vamos hacia otros países, porque ya tenemos miedo de estar en el mismo país donde, donde nacimos. Eso es lo que pasa. Entonces, sí sería bueno, eso es corrupción. O sea, pienso, yo no sé, no conozco mucho sobre el tema, pero sería bueno separar lo que dice el señor Jesús. Una cosa es una cosa y lo otro es otra. Porque para eso está la Constitución. Pero desde que se viole la Constitución, sea cual sea el país, los perjudicados siempre seremos los ciudadanos. En mi pensar, señor muchas gracias. Así es. Pues muchas eh, mire, gracias. Hablando, eh, sí. Luis, si puedo hacer sí, una, sí, claro, una claro, don Jesús. hablando de corrupción, en la plataforma hemos acuñado un concepto que es el de corrupción jurídica. La corrupción económica es la del que se lleva dinero. Aquí en España, en el Poder Judicial, afortunadamente, no hemos llegado a eso. Pero sí que hay corrupción jurídica en el sentido de que el Consejo General del Poder Judicial cuando tiene que elegir a determinados jueces para altos cargos judiciales, lo hace con un procedimiento tan opaco, tan poco transparente, que sirve, puede servir, para colocar a determinados amigos en puestos, a personas con las que se tienen unas relaciones que no son confesables, o simplemente a gente de derechas o de izquierdas, progresistas o conservadores, porque nos interesa para nuestro equilibrio de poder. En la reforma venimos, venimos denunciando esto desde hace muchos años, hemos hecho unos informes jurídicos en los que analizamos los nombramientos que hace el Consejo y hemos llegado a la conclusión de que se está creando el clima para la corrupción jurídica, porque corrupto no es solamente aquel que se lleva dinero, sino aquel que traiciona el Estado de Chile. Manejo de influencias, le llamamos allá Don Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo? Manejo de influencias. Sí, tráfico de influencias se dice aquí también. Y hay palabras históricas en castellano como el nepotismo, que es una palabra preciosa. Eh, la realidad que designa, evidentemente, es muy sucia, pero es una palabra muy gráfica que, por desgracia, creo que va a ser que va a traer como consecuencia que esa palabra vuelva a estar de nuevo en uso. ¿Nos puede definir la palabra nepotismo, don Jesús, para instruir Y sí, vamos a ver, eh, nepotismo viene de una palabra antigua, nepot, nebot en francés, que significa primo, me parece, y es la de colocar a los parientes. El nepotismo se desarrolló, se desarrolló muchísimo en la España de los austrias, de los austrias decadentes, cuando había unos monarcas absolutos que eran muy débiles y tenían que descansar en los validos, que eran unos personajes muy importantes que suplantaban el poder real, se hacían cargo de la administración del Estado y colocaban a sus amigos. Esa es el antecedente más antiguo que tenemos el nepotismo luego tenemos otras palabras muy interesantes también típicamente españolas tristes aportaciones de la hispanidad al mundo como es el caciquismo yo creo que el caciquismo es una palabra que se sigue utilizando todavía son los típicos caciques gente que tiene mucho poder en españa en andalucía y en galicia son personajes arquetípicos que llegan a suplantar a las autoridades del estado y es esa situación en la cual cuando vas a un sitio sabes que hablar con el juez con el alcalde con los cargos oficiales sirve de poco si no sabes a qué puerta hay que llamar porque el cacique es el que tiene el poder el poder real no el poder que hay sobre el papel en españa se luchó durante muchísimo tiempo contra el caciquismo yo creo que con éxito eso pertenece al pasado pero por desgracia cuando vemos cómo funciona el poder judicial tristemente hay que reconocer que se está implantando un neocaciquismo judicial. Aquí en España, para progresar dentro de la carrera judicial, para que un juez pueda promocionarse legítimamente, tiene que ir encasillado de rojo o de azul. Tiene que ir errado por la ganadería del poder político que tenga la influencia suficiente. Y se crea lo que denominamos una recua de políticos togados que son jueces que han comprendido que para medrar necesitan arrimarse al poder y funciona como instrumentos de la clase política, como una quinta columna, como un caballo de Troya, para que los políticos puedan controlar la justicia. Yo soy tremendamente crítico crítico con los propios jueces. Si algunos jueces no colaborasen con la política, la política no tendría nada que hacer. Así es. Cal, Felipo, puedes intervenir. Tu pregunta para Don Jesús. Eh, gracias, buenas noches. Mi nombre completo es Caleb García. Buenas noches, eh, Caleb. ¿Cómo están? Bueno, eh, bueno hay algo. yo he sacado unas pequeñas eh, con, conclusiones. Yo he denominado a esto el A.C. y D.C. versión 2.0, que es antes del coronavirus y después del coronavirus. <risa> versión 2.0. Eh, bueno, nosotros vinimos aquí a España, ya estamos aquí en España hace un mes y una semana, y pensando que es, se ha oprimido el botón de reinicio, eh, me gustaría saber y el propósito de nosotros es estudiar. Yo quiero saber cuáles son las profesiones que se van a necesitar más para levantar la economía después de este reinicio que nos ha sucedido. Bueno, menuda pregunta que me hace usted. Tendría que ser un <ríe> economista el que la respondiera. Yo para instrúyame, no común... Jesús, que, que todos queremos aprender. Pero para documentarme he estado viendo algunos informes. Hay un informe de la empresa Deloitte, Deloitte en francés, me imagino que se pronuncia Deloitte, en el mundo anglosajón, que, que bueno, precisamente habla de lo que usted dice. Y me ha gustado mucho la, la expresión que ha utilizado, que es lo del reinicio de la economía. Estamos reseteando, estamos poniendo la máquina de nuevo a trabajar. Y esta empresa prevé una recesión económica a nivel mundial una crisis profundísima pero también confía en que la recuperación será rápida es optimismo pero yo de verdad quiero que seamos optimistas aquí cómo afectará eso al empleo pues yo me imagino que si estas previsiones económicas se cumplen volveremos a la situación de antes de todas formas y lo puede mirar usted en internet hay muchos estudios sobre eso eh, hay una serie de profesiones que están como heridas de muerte, que se dice que en un tiempo relativamente breve desaparecerá y que se potenciarán otras. Yo creo que de esta crisis podemos sacar la conclusión de que todo lo que está relacionado con el teletrabajo, la digitalización a distancia, el manejo de redes sociales, va a resultar fomentado y estimulado y va a haber una demanda allí. En España, pues, eh, en nuestra economía particular, todo lo que está relacionado con el turismo, la hostelería y la restauración, va a tener que reactivarse de una manera urgente. O sea, que yo creo que ahí se va a abrir un ámbito muy importante. Aún así, hay una circunstancia que me gustaría poner sobre la mesa. Y que vuelve a incidir en lo que habíamos dicho antes. Si buscan en internet verán estudios psicológicos sobre perdón estudios económicos sobre estas profesiones moribundas que a mí de verdad me llenan de preocupación saben ustedes cuál es la profesión que dicen que en el futuro va a desaparecer o que va a reducirse considerablemente no se lo van a creer la de abogado porque piensan que con programas informáticos de inteligencia artificial se va a suplir se va a suplir la actividad de los señores letrados. este tema lo ha trabajado un abogado que pertenece a la plataforma también que se llama josé muelas es un abogado español eh, otro de los que está como uno de los generales en primera línea de batalla por la defensa de la independencia judicial y yo en ese punto soy tributario de sus enseñanzas y de sus doctrinas escuchen la función de un abogado no es únicamente la de aplicar y consultar y asesorar la ley porque para eso ya hay bases de datos el abogado es un caballero con la armadura de la justicia para luchar contra el dragón de la tiranía necesitamos al abogado necesitamos gente valiente que se enfrente al poder gente que vaya a los juzgados y que defienda a todos gente que no considere culpable a alguien hasta que no haya recaído sentencia y que incluso después los ayude y los asista por lo tanto mire respondiendo a su pregunta eh, no nos dejemos llevar por el catastrofismo ni por las modas de última hora teletrabajo inteligencia artificial digitalización expertos en sistemas como el zoom que estamos utilizando ahora todo eso se va a utilizar pero seguiremos necesitando gente que vaya al campo a recoger las cosechas necesitaremos albañiles necesitaremos gente que trabaje en el comercio Vamos todos a ser necesarios, absolutamente todos. Y por supuesto, en el camino no se van a quedar los abogados. Los jueces, les puedo asegurar que no vamos a pasar por él. Don Alberto igual está preocupado, que como él es abogado... ¿eh? Y los no, jueces como nos lo sustituyan por una inteligencia artificial, don Jesús. Bueno, eso es un clásico. Es eso un clásico, Es un clásico, por eso se lo digo. Hay un un... Clásico, eso Es un clásico, la de un programa informático que, que supla que la actividad pese. del juez. Pues yo que le voy a decir. ¿Cómo lo bebería usted eso? Digo... Pues bueno, yo lo que espero es que me den una buena pensión de retiro en ese caso. <risa> <risa> Mauricio, venga, puedes intervenir Muchas si quieres. Muchas gracias. Amigo. Muchas gracias. Eh, Actívate el audio, Mauricio, y ya puedes ya, intervenir. Ya. Eh, qué pena, eh, señor Luis. Estoy viendo que ha salido algo para este tipo de, de empleos que dicen que son de difícil cobertura. Entonces, con esta, eh, por, eh, lo que dijo el muchacho ahorita, se va a resetear la economía. Estos puestos de difícil cobertura, que dice que para la concesión de una autorización inicial de residencia y trabajo, uno de los requisitos que se van a tener en cuenta para su concesión es una situación nacional de empleo que permita la contratación de la situación nacional esto que están hablando acá de la difícil cobertura entonces aplicarían muchas personas o solamente pues eh, las personas que ya están especializadas en este tipo de temas o habrán capacitaciones para ello mira mauricio yo antes de que te respondan te digo brevemente eh, dijo el ministro a mí este gobierno no me gusta pero lo que dijo este ministro ese ministro me pareció razonable que había que cambiar toda la ley de extranjería y le iban a, lo dijo justo antes, pero luego vino el bicho y dijo que la ley de extranjería, tal como estaba ahora, que la tenían que, que modificar de arriba abajo porque era un galimatías. Lo decía el propio ministro ¿vale? de, de vuestro tema. Eso es lo que yo te puedo decir así brevemente. Y sí, yo me remito a lo que dice Don José Luis, porque entre otras cosas, yo la disposición esa no no la conozco, no tengo conocimiento sobre los puestos de difícil cobertura, pero. Pero a mí me da la impresión de que eso es un debate que ya quedará pospuesto para cuando termine la crisis. Yo ahí no, no sé qué decirles, la verdad. Claro, no, no nos ha pillado a todos con el pie cambiado ahora con el bicho, pero vamos, la intención era que lo quieren reformar todo para mejorarlo para vosotros. Vale. Okay, que muy amable, don Luis. Venga, siguiente, Marina, puedes preguntar a Don Jesús si quieres. Inicia el audio Marina y pregunta a Don Jesús. Si alguno de los que habéis intervenido queréis repreguntar, tan podéis volver a levantar la mano. ¿eh? Venga Marina, ya puedes hablar si quieres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, buenas tardes. Pues en más que Hola. preguntar quería. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Del señor Alberto? Buenas señor tardes. Jesús? ¿Luis? Todos los felices. Este, yo lo que quería comentarles es que aquí en México, este, antes de que pasara esto del bicho, el presidente que tenemos ya hizo eh, una ley en donde las personas que no tengan eh, dinero para poder pagar una renta eh, pueden, en tal caso quizás, este, con una mayor posibilidad de poderse quedar con el bien de uno. Y esto fue hecho este, desde antes que apareciera esta, esta pandemia. Y eh, bueno, entonces en tal caso quedaríamos nosotros, los que somos dueños de departamentos, pues con las manos amarradas porque... Aquí en México pueden pasar muchísimos años para poder sacar a una persona. Muchas personas, eh, por no eh, contar con abogados o pagar, se les hace muy fácil rentar sin un contrato. Lo mejor es con un contrato, pero con y, y sobre todo que sea con una con un este, buen nivel de, de abogados que, que se haga, porque si no, también puede tardar uno... Dos años, cinco años, diez años y la persona no se sale del inmueble ni tampoco este, se logra pagar. Nosotros tendríamos que estar pagando los abogados para poder sacarlo. Sin embargo, lo que está haciendo el gobierno ahora es eh, permitirle a las personas que si dicen ellos que no tienen para pagar, entonces yo no tengo derecho de sacarlos. ¿sí? Y aquí yo lo único que siento es que el gobierno lo que está haciendo es lavarse las manos de una responsabilidad que ellos han tenido para poderle dar vivienda a la gente porque ha habido mucha corrupción en cuanto a inmobiliarias que han este, hecho por ejemplo inmuebles demasiado lejos de la ciudad o que no tienen los servicios necesarios y entonces de tal manera el gobierno se limpia las manos y entonces le dice a la persona ah no te preocupes tú no le puedes pagar al, al, al que te renta no te preocupes y sobre ¿Qué? todo Ajá, que si por ejemplo eh, tú no le puedes haz de cuenta que tú fueras el culpable yo no puedo ir a estarle diciendo al señor págueme mi renta o si tengo que este cómo se llama quedarme con algunos de los bienes que él me entendemos dio marina pues exactamente o sea, yo tendría que estarle pagando a él sí sí que encima la mala el... eres tú no le has alquilado la casa no te paga y la mala eres tú por encima por decirle que te paga a ver qué te dice don jesús sí, bueno, Marina, eso ya lo ya lo tratamos el primer día. Vamos a intentar resumirlo de una manera sencilla. Si como consecuencia de una esa situación de crisis, a mí me tienen que meter a alguien en casa, como una cosa hipotética, ¿no? pues eso quizás, en teoría, podría ser admisible. Lo que no pueden hacer es quitarme la casa. ¿De acuerdo? Eh, para quitarme la casa, yo me tendrían que expropiar ahora el caso que usted plantea es ligeramente diferente de lo que estamos hablando es de consolidar una situación ilegal de hecho como yo tengo el inquilino ahí Formalmente no me quitan la casa en los papeles sigo apareciendo yo como el dueño pero es un es una propiedad que no me sirve absolutamente de nada porque quien es el dueño de facto de hecho es la persona que esté ahí y el estado no me da instrumentos para que yo lo pueda desahuciar, para que yo pueda proceder al lanzamiento de una vivienda que es mía. Ese es el problema que usted plantea. Mire, esto en España se conoce como el fenómeno ocupa. Yo no sé si esa palabra se utiliza en América o no, pero es que cuando hay pisos vacíos, hay determinadas personas que se instalan en ello y luego es muy difícil de sacarlos. Este fenómeno de la ocupación... Tiene cierto apoyo entre algunos sectores de la opinión pública porque consideran injusto que haya gente que no tenga techo y que otros tengan varias casas. Y entonces algunos pues desearían que el Estado hiciese la vista gorda y que cuando alguien ocupara una vivienda o un departamento que esté vacío, de facto se lo quedase. El sistema que usted plantea es incluso más grave porque ahí hay un contrato de renta de por medio, lo que no está haciendo es pagar la renta eso hay un instrumento legal que es el desahucio que es como se llama aquí en españa en cualquier caso el lanzamiento de esa persona todas estas situaciones aunque son distintas tienen el denominador común del ataque a la propiedad y eso es donde tenemos que estar muy firmes para quitarle en un país democrático en un estado de derecho la propiedad a alguna persona de facto o de titularidad formal hace falta seguir un procedimiento de expropiación y esta orden que ha salido en el ministerio temen algunos que sea una forma de consolidar esas situaciones ilegales y ahí es donde tenemos que estar muy firmes dicho esto dicho esto creo que también es de justicia reconocer que el gobierno está poniendo en marcha una serie de medidas para facilitar el pago de la renta a aquellos inquilinos cuya situación económica es precaria si yo soy un arrendatario y no puedo pagar la renta porque no puedo ir a trabajar la culpa no es mía no me pueden echar de la casa porque yo no pago no porque no quiera sino porque no puedo entonces mientras las medidas se muevan en este ámbito yo las veo justas y legales si es lo que usted dice señora eso es lo que querrían muchos en españa pero yo creo que aquí no se lo vamos a permitir. Y yo hago votos para que tampoco pase en México. Pero yo la situación socioeconómica de México no la conozco. En cualquier caso, su cuestión ha sido muy bien traída. Sí, aquí, es que, ¿cómo se llama? Tenemos problemas económicos desde que empezó el nuevo gobierno. Y pues es una persona que eh, está facilitando la ilegalidad. Uh -huh porque esto para mí es eso no yo le doy permiso a alguien de que diga que no puede pagar y entonces con la mano en la cintura se puede quedar con el bien inmueble y estar ahí viviendo este, lo que yo quiera y yo no puedo ir a decirle nada porque entonces la mala soy yo no entonces así es como como está aquí Ajá. pues eso es volver eso es volver a la ley de la selva como he dicho antes claro porque así entonces pues no pagamos nadie así tal como estás diciendo marina pues yo tampoco pago y el otro tampoco porque como no, no va a pasar nada y encima el malo sería el, el propietario Al final nadie va, va a pagar ahora yo digo que está o sea todos todos tenemos todos tenemos derecho a tener un, un hogar no pero yo creo que también la gente debe ponerse a pensar o sea al menos en mi caso en alguna ocasión habló este luis de de trabajar mucho para conseguir mucho, pues, así fue lo que yo hice en dos años, ¿no? Trabajar por la mañana y luego trabajar en la noche y a veces tenía que trabajar hasta en la madrugada porque eran eventos sociales. Entonces, si uno trabaja mucho, uno consigue sus cosas. Pero eso de facilitarle a la gente de que no pago y entonces quédate con el bien, porque, pues, al, al, al fin él tiene y tú no, eso es lo que a mí no me parece. Creo que es hacer a la gente más floja en vez de entusiasmarla, que ella pueda lograr algo por su propio esfuerzo. Mire Marina, yo le pongo un ejemplo. Imagínese que yo con mucho esfuerzo ahorro dinero. Y que yo ese dinero lo guardo en una cuenta bancaria. Y el dinero que usted ha ahorrado, en vez de guardarlo en una cuenta bancaria, lo invierte en comprar un departamento, otra vivienda. Y van y a, a usted, le quitan su vivienda. Le están quitando su ahorro, le están quitando su dinero porque yo no haya gastado ese dinero en una vivienda y lo tenga en el banco no quiere decir que yo tenga más derecho que usted porque la riqueza es la misma lo único que pasa es que usted le ha dado un uso diferente del que ha preferido tenerlo en un depósito bancario y guardarlo claro que siempre se puede decir bueno pues que el estado haga transferencias coactivas patrimoniales de unas cuentas bancarias a otras eso en España también se ha llegado a decir con ocasión del estado de alarma y algún mensaje ha circulado por redes sociales. Pues miren, si vamos por ese camino es la legalización del robo y ya está. Ah, sí, sí. Pero, como les digo, por favor, eso es una cosa y otra es atender las necesidades de las personas que, con ocasión del estado de alarma, lo están pasando mal. Exacto. Pero eso es transitorio. Sí, sí. si queremos solucionar los problemas de pobreza pues habrá que poner en marcha la normativa de expropiación que comprende una justa indemnización al propietario que se vea privado de su propiedad o de cualquier otro elemento patrimonial Mire, estas cosas son obviedades y casi da vergüenza decirlas pero cuando vemos una orden ministerial con la que acaban de publicar pues a veces dice uno y no sé no sé quizás los pesimistas no estén tan desencaminados como yo pensaba yo hago votos para que no sea así méxico venezuela eh, perú españa formamos parte de una comunidad jurídica que tenemos los mismos principios con más o menos dificultades y no me cabe la menor duda de que remontaremos todas las dificultades eso sí trabajando juntos ¿A qué orden ministerial se refiere? Lo presidente? que dije al principio, ah. la de 11 de abril, que uno vale, de los, creo, sí. uno de, los particip, de los participantes la lo ha, lo ha leído, vamos, o por lo menos la ha, ha mencionado. Pues nada, si alguno más de los que estáis en el salón queréis preguntar a Don Jesús, y si no, pues ya le dejamos para que dé sus conclusiones finales. Brilines, mira, Mauricio, venga, inicia el audio y pregunta. Sí, con respecto a lo que dice es, eh, la muchacha de México. Anne Smith decía que para la economía era, pues obviamente, la, la, la, la mejor manera de ahorrar era tener algo que creciera, por ejemplo, un terreno, una casa. Entonces eso era como, como les explicó yo. Sí, como sí, el mejor, mejor ahorro, ¿no? efectivamente, pues si dejamos el, el... Mejor, el mejor ahorro, el mejor ahorro era tener una buena inversión. Con respecto a los bancos que ahorran en un banco y muchas veces se pues, si llevan la plata, ¿esto no entraría a ser algo como lo mismo si yo estoy ahorrando en un terreno o en una edificación? porque tienen que venir a quitar, expropiar de cierta manera? ¿Eso es viable? ¿Eso es legal? ¿Tú en qué país estás, Mauricio? Yo estoy aquí en Madrid. ¿Y de qué país viniste? De Colombia, de Colombia. Vale, vale pues a ver qué te dice Don Jesús, si quieres. Bueno José Luis yo es que creo que, que ya lo he dicho sí. como es que es repetirme vale. como yo tengo dos casas pues se sí, cree sí. que soy un ricachón que hay que expropiar bueno expropiar no que hay que confiscárselas y embargo sin embargo si ese dinero lo tengo en la cuenta bancaria como nadie lo ve pues entonces es diferente. Miren, el, la redistribución de la riqueza tiene que hacerse de una manera legal, conforme a las normas del estado de derecho, porque si no es un robo. Vale. Está claro pues por pues nada don jesús si quiere usted añadir algo más y si no pues ya bueno pues pues nada josé luis simplemente quiero darle las gracias a todos y recordar recordar la, la película la amenaza de andrómeda es del año 1971 es divertidísima tiene un suspense que no cesa en ningún momento muchos de los dilemas que plantea y de los problemas que suscita nos pueden hacer reflexionar para una situación actual para una situación como la que vivimos en la actualidad les recomiendo también el autor michael Crichton. michael Crichton, que tiene una cantidad de novelas extraordinarias fíjense que hoy día está considerado un poco como un autor de best-seller pero que hay quienes piensan que es el julio verne del siglo 20 eh, el filósofo español sabater es muy aficionado a michael Crichton y él considera que con el tiempo se convertirá en un clásico ahora que estamos recluidos, por lo menos aquí en España, veamos buen cine, leamos buena literatura e intentemos que la cultura, que el amor por la sabiduría, la filosofía en un sentido amplio, nos ilustre. Ojalá cuando termine esta crisis seamos un poquito más sabios. Muchísimas gracias, don José Luis y a todos los prisioneros del mundo. Pues don Jesús, muchas gracias. Sí, sí. Eh, le quiero decir lo que está, está diciendo ahora mismo Susi Flores en YouTube en el chat y quiero pedir un aplauso para usted ahora mismo dice Susi Flores dice, "Explica muy bien don Jesús, muchas gracias por darnos su tiempo y su conocimiento. Os pido a todos los que estáis en el salón un aplauso para don Jesús." para los muchas muchísimas gracias don jesús por, por habernos dado todo gracias, este gracias. este conocimiento muchas gracias Much, muchas gracias Prislines. nos vemos mañana en la siguiente emisión vale siempre en, en directo hasta mañana Prislines.